Lo que ha significado para mí el video marketing. Eh, más engagement, más interacción, más comunidad, más gente a mi alrededor y alrededor de mi negocio porque tener un negocio que no está rodeado de gente es más difícil de llevar adelante de manera constante, ¿vale? Yo aquí os pongo vídeos que he probado. Yo he hecho todos los vídeos, habidos eh, y por hacer, los he hecho. He probado tutoriales, he probado directos, he probado eventos, he probado charlas como esta, he probado muchísimos, ¿vale? Y de todos vas sacando qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Lo que os voy a explicar ahora es lo, una de las cosas que funciona. Entre otras cosas, esto lo he hecho esta mañana, eh, me ha permitido tener una comunidad, esto es solamente Facebook, ¿vale? Solamente en Facebook tengo una comunidad de 15.000 personas que están en un grupo que se llama Video Marketing según Pepe Romera, ¿vale? O sea, lo que hago con mi nombre. Más, fácil, más evidente no puede ser, eso lo he conseguido con las estrategias que voy probando de todo tipo, algunas son de vídeo, otras no son tan de vídeo, pero todas van eh, generando por lo menos esa comunidad, entonces eso es lo que para mí el video marketing ha significado. ¿Qué más ha significado? Más visibilidad para mi marca y para mi negocio y ahí va con el tema del caché, que os decía antes y el tema de la autoridad y la confianza. Cuando tú empiezas a hacer vídeo, empiezas a compartir contenido de valor sin pedir nada a cambio, ojo, que no digo que no haya estrategia detrás, lo que empieza a pasar es que te llaman para hacer charlas, para presentar, para dar eventos, etcétera, etcétera. Entonces todo eso a mí me lo ha dado el vídeo, igual que eh, a vosotros os ha podido traer algo cualquier otra estrategia que hayáis eh, practicado, pero una de las cosas que he hecho bien o mal pienso yo, es haber insistido mucho con el tema del vídeo, decir, es que el vídeo es la clave, el vídeo funciona, el vídeo el vídeo el vídeo, y he seguido insistiendo hasta que he empezado a ver ciertos eh, brotes verdes, porque tela lo que me ha costado también. ¿eh?